Vi que una vez enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estaba. Esta tarde vi llover Vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres y me extrañas o oh, me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.